Ay hija, lo que pasa es, mira, no. tú sabes que después que yo, yo, ¿cómo te digo a ti? Yo dejé de trabajar, mi hija, porque yo tengo unos proyectos muy grandes para ti. Eh, pero papi, el dinero de la merienda. ¿El dinero de qué? De la merienda. Pero yo te di 20 pesos hace como cuatro no. días. Pero papi, es siempre la merienda. ¿Cómo fue? Que es siempre la merienda. ¿Que la merienda de qué? Siempre. ¿O sea, todos los días? Sí. ¿Y todos los días hacen merenda. ¡Sí! Ay, pues yo no lo sabía, porque, porque mi época era así. todos o sea, todo los días uno tiene que darle dinero a los hijos para que compren su merienda en la tarde. ¿Ah? ¿Y por qué tú no haces una pausa? Porque me engorda, Ven, da, ven Mira, antes, ¿tú sabes cuál era la merienda de nosotros? ¿Cuál? Antes la merienda de nosotros nos compraban un paquete de galletas. Y se la compraban a uno, por ejemplo, el sábado y le decían a uno, el eh, lunes de la de tapa. Para uno comérsela. ¿no? Era así. Era así. Y una vez comprado un televisor en mi casa y yo le dije, mamá, ¿puedo ver televisión? Y ella me dijo, sí, pero no lo prenda. <risa> para que tú veas. Entonces, yo no sabía que tú tenías que merendar todos los días. Ya yo lo sé. El lunes te doy 10 pesos más. 10 pesos, pero eso nada más me da para pa una menta. Oh, es, merenda mamá. con una menta entonces. Y te veo un chindiago en la cinta fría ahí de la guardia. <risa> no, pues yo eso se va a resolver, mi hija. Mira, eh, para acá viene un grandón él. No es que yo tenga problemas. Es que yo sea hagan es que yo no he podido pagar. ¿A qué le debo? Que se aguante? que se aguante? ¿A qué, qué le debo? ¡Lo voy a pagar! Ese chico se ve así mismo estoy yo, ¿oíste? Si el grande viene, dile que yo me caí de la, de, de, de, de la cama, perdí la memoria y me convertí en un perro. Pero papi, eh, pero tú me estás enseñando mentiras, yo no veo nada. ¿Yo te estoy enseñando mentiras? Sí. Yo después lo voy a llamar y le voy a decir que eso es un juego, ¿oíste? Ah, pero luego tenés que pagar más. ¿no? No, no, está bien, está bien, está bien. Y tu mamá que, que me tiene cansado a mí. Tu mamá me tiene cansado a mí, nada más iba a uno. Pero ven acá. ¿Y tú estás sentado aquí matando el tiempo con ella? Porque, ¿Por qué tú no mandas a la niña para la escuela o te vas para la calle a trabajar? Tanto trabajo que hay ahí afuera. Jamás quieres estar sentado de vago en la casa. ¡Ey! yo te estaba dando dinero y manteniendo el si y tú no decías nada, ¿no, verdad? ¿Qué dinero tú me estabas dando? Es que yo no quiero hombre vago aquí a no mi te daba, Yo mi casa. Yo no te daba 75 para la comida. ¿Y qué son 75 pesos? 75 eh. pesos. ¿Y yo soy mujer de 75 pesos? No, de 50. Yo creo que a ti yo te voy a cambiar. Me voy a un hombre que me dé. Yo no me quisiera porque te consigo un hombre eso, de, esos, de esos pelagatos, ve qué va a hacer contigo. Ah, Pero ya dejen de, es de que pelear. Yo voy a a un vago que no se quiere salir para la calle a trabajar. Eso es lo que él no quiere hacer. Yo voy a buscar trabajo ya. Yo voy a buscar trabajo, te lo prometo que en diciembre. <risa> <risa> ¿Y me no entiendo por qué ustedes pelean? Está sonando suena, el timbre, está sonando el timbre. <risa> Sí, parece como que el, el, el, el, el grande Dile que yo estoy enfermo, que me, me convirtió en un perro Que me convirtió en un perro Dile que pase, dile que pase ¡Pase! Oh, mi niña, ¿cómo tú saludo Saludos Bien ¿Cómo está bien. ¡Cállate tú! A ti que te estoy buscando, ven, ven A Michelito, ven No, ya ¡Ey, wey, ey! ¿Qué ¿Tú? anda buscando? ¿Qué pasa? No, Pero bien. espérate, ¿qué pasa? ¡Ey, güey Deja el relajo, hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Ey, ey, ey, ey. Mi niña, qué es lo que está pasando? Dime. Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa es que él estaba se durmiendo pegó con y se cuquil. cayó. Él estaba durmiendo y se cayó. Y perdió la memoria. ¿Y, or... y, y ahora... perdió la memoria dónde fue que se dio? Y, ahora... Mira, ahí sí. y ahora se quiere... Tiene un, un chichón pez. ahí. Se quiere un pez. No, oh, pero ah, mira, se que un perro, pero que él me dé dinero y yo entonces... Pero mira, pues ahí tiene <risa> rabia. Pero si usted puede irse porque... No, de... yo me voy porque si él está así de, de malo, yo voy como que... Sí, sí, sí, vaya, es pues, <risa> No, pues yo me tengo que llevar algo de la casa. <risa> Listo, tú eres un artista. No es que tú digas que están en un día robado. Y... Espérate, dime algo que no sepa, porque ellos sabían que yo no lastigo. Oh, oh, oh. Y esa pelantería, dime, y ese, ¿y ese orgullo, pero tú eres una artista. Yo siempre estoy orgullosa de ¿eh? Está sonando el timbre, está sonando el timbre. Dile a la, a la que venga, ¿Que una? dile que yo soy un bebé de seis meses. ahora qué Tú, ¡Pase! Eh, Saludos. Eh. Hola niña, ¿cómo están? Eh. Pero mira mi dinero, vine a buscarlo No, lo que pasa es que mire Él se cayó de la cama Ajá Y él perdió la memoria y ahora se cree un bebé de seis meses teta teta es dinero que yo quiero ¿Y no sé quién me va a pagar? Algo tengo que llevarme también Pero no vamos a quedar sin nada en esta casa Está pura que esa mesa me la dieron a mí o sea, me salió el a mí, qué sé qué. No. Está sonando el timbre. No, mira, a... para acá vienen viene dos mujeres. Oye, es aquí sí. que vive el tipo este y que me debe un dinero. Anda tu papá. ¿Dónde está tu padre? Él. Lo que pasa. ¿Dónde está? Lo óyeme, ahí. óyeme. Ya hoy vamos a perder el control. No, no, Oye, no, no, no, es, qué es un lío. Es un lío qué grande, pues... feo, que le vamos a hacer aquí. ¿Lo que pasa? Y que no sé. ¿Y Ay, ¿Qué te... pasa? Mira, lo que pasa es que se cayó. ¿Qué, qué, qué, qué, yo porque estaba en la calle y andió, andió está y vuelto se un cayó. vegetal ese pájaro no oh, pero ahora sí es verdad ahora, no, ahora, pero, el, el, ahora, no, ahora hay, hay que hacerle su lío hay que hacerle su lío porque eso no es así el dinero hay que buscarlo tú sí, verás, verás es un lío fuerte mira sí, hay que no hay nada que llevar vámonos mira, aquí, aquí vámonos tú verás ahorita papi pero que era que ella te debía no yo soy el que le debo a ella de algo que pasó por ahí cuando yo estaba peleando con tu mamá okay. por pues, <risa> tú sabes <risa> El hombre, la soledad. ¿Tú sabes cómo es? Imagínate, mira, son cosas que tú entenderás. Mira, es el botón del gordo. Es el botón del gordo. Dile, dile. ¿Qué le, digo? A ¿Qué le digo? Dile que yo me caí de una segunda planta y me, me rompí la uña de chiquita del pie y que perdí el conocimiento. Ay, Dios mío. Pase, pase, pase. wow no sabía que el maldito motor me iba a quemar de esa manera. No voy, dame el que yo voy a ir para la pelea de los enanos. La pelea de los enanos de Franklin. ¿Qué está Franklin haciendo? Mirabal, ¿eh? No, Franklin Mirabal. ¿Cómo es Franklin? ¿Cuál es el apellido del Franklin, Franklin ese? Núñez. Franklin Núñez. Venga, pero tú estás peor que Michael Miguel hablando solo <risa> yo. No voy para esa pelea de los ¿Eh? enanos porque esa pelea se va a la buena. ¿Eh? Voy a ser dos grandes. Sí, porque lo que pasa es que se cayó sí. de una segunda Se dobló el dedo No, no, no, no de, déjese de hablar Habla, Doría sí. Déjese de hablar mentira usted es una niña muy linda mire. Yo no puedo firmar, Usted no, no puede hablar mentira Usted es una la niña, niña linda Pero no hablan mentira ¿Eh? Las niñas no hablan mentira Por no, tanto, no, no, no. entonces te queda muy mal Porque no, cómo yo no, voy, no voy a coger no, que, 47 eh? millones por esa firma Pero óigame, nada más No puedo ¿Qué pasó con el señor? Él sí cayó de una segunda estaba andando y se cayó de una segunda. se dobló el dedo chiquito del pie y ahora perdió el conocimiento. ¿talo? Perdió la memoria. Ajá. Yo sabía que Ay, le iba a llegar sí, a eso. Sí, yo le dije sí. al cocote, sí. déjale de estar. Dijo que le estadio diciendo sí. que ella no sirve, dije que dijo, sí. dijo, dijo Robinson Canó, sí. que le estadio diciendo sí. que ella, sí. que se le tapó un cetro. ¿Cómo va a ser? Conchole. Es de verdad, o no, sí. está fingiendo. No, no, es de verdad. Sí. ¿Es de verdad? Sí. Ay, mi niña, pues yo, siento, yo, yo lo sí. siento mucho en solidaridad contigo porque tú eres una niña no, linda. Sí. Eh, sí. Mira. Tu papá incluso tiene una deuda conmigo de 10 mil pesos. Pero eh, él estaba cumpliendo. Entonces estos días él me ha estado mandando semanalmente. ya esa deuda incluso eh, está casi terminada. Bueno, yo me extrañé que hace dos semanas que no me ha mandado nada. Y dije, déjame llegar a ver porque él está cumpliendo. ¿Y qué barril es esa? Dile a él que él es loco, pero yo le doy una trompada. Tiene que yo le dé la trompa. <risa> y además, Óyeme, yo incluso le voy a condenar a pues Porque ese realmente, Óyeme, de los 10 mil pesos, ya es lo que me debe son cositas pequeñas. ¿Cositas pequeñas? Cositas, una cosita pequeña. ¿Cuánto le debe? Eran 10 mil, pero que él ha ido rebajando. Uh -huh. Entonces ya lo que me debe es una pequeñez. Ah, pero eso ya se lo ¿Cómo? No sé, no. Toma esa cosita pequeña, ya a mi papá no le debe nada